Continuando con el módulo de corriente alterna, veremos la segunda parte. En este módulo vamos a estudiar lo que es el teorema de máxima transferencia de potencia en corriente alterna, los sistemas trifásicos, cómo convertir cantidades línea a línea a línea neutro, los dos esquemas de conexión que se presentan en el sistema trifásico, como son la conexión en delta y la conexión en estrella. Y finalmente terminaremos hablando de la potencia activa y reactiva y aparente en los sistemas trifásicos sin más preámbulo comencemos el teorema de máxima transferencia de potencia nos permite relacionar la carga que debemos conectar a una red de dos puertos modelada mediante su equivalente Thevenin como vimos en el módulo pasado para lograr que sobre esta carga se disipe la máxima potencia posible entonces en tal sentido la carga que conectemos a los dos terminales A y B de la carga debe cumplir las siguientes cali calidades. La resistencia de la carga debe igualar a la parte real de la impedancia de Thevenin, es decir, debe ser igual a ZTAR de Thevenin. Mientras que la parte imaginaria debe ser de signo contrario a la impedancia de Thevenin, es decir, para obtener máxima transferencia de potencia, la Z de carga tiene que ser el complejo conjugado de la Z de Tebeni. Lo que quiere decir, mismas partes reales, partes reactivas de signo contrario, de forma tal que la carga total sobre la fuente sea netamente resistiva. Veamos entonces los sistemas trifásicos. Un sistema trifásico se caracteriza por tener magnitudes de tensión y corriente iguales. Estas magnitudes están desfasadas 2 pi tercios o 120 grados. Debe poseer una secuencia de operación. En los sistemas trifásicos existen dos secuencias. La positiva, en donde la fase A precede a la B y a esta a la C. O negativa en donde la fase A precede a la fase C y esta a la fase B. La suma de las tensiones línea a línea en cualquier instante de tiempo debe ser igual a cero. Esto quiere decir que BAB más BBC más BCA es igual a cero. Existen dos formas de conectar la carga y las fuentes en el sistema trifásico. La primera de ellas es la conexión estrella, donde las tres ramas poseen un punto común llamado neutro. Este neutro se puede conectar o no. Cuando no está conectado, hablamos de neutro aislado. En caso contrario, hablamos de neutro conectado. Esta conexión puede ser sólidamente a tierra cuando es un conductor o a través de una impedancia como es el caso de las bobinas Peterson, que se utilizan para limitar las corrientes de cortocircuito. El otro esquema de conexión es la conexión delta, en donde las ramas se conectan en serie. En la figura vemos la conexión estrella, donde se denota el neutro, mientras que en la parte B vemos la conexión en delta, en donde todas las ramas están en serie. De la conexión podemos hablar de las tensiones fase neutro en la conexión estrella, debido a que todas están referenciadas al punto neutro. Entonces vamos a tener las tres magnitudes BAB, BBC y BC de manera instantánea, desfasadas 120 grados como habíamos comentado. De ahí podemos calcular los fasores, en este caso el de la fase A va a ser el fasor de referencia. La fase B estará a 120 grados con respecto a este y a la fase C a 240 grados o menos 120 grados. De los fasores línea neutro se pueden calcular los fasores línea línea, es decir, BAB, BBC y BCA a través de la diferencia vectorial. En este caso, BAB es lo mismo que el fasor BA menos el fasor BB. Si hacemos ese cálculo, podemos sacar de las tensiones línea-neutro las tensiones línea-línea. -line. Estas son raíz de tres veces mayores que sus homólogos línea-neutro y están desfasadas 30 grados. Es decir, podemos casar de tensiones línea-línea a línea, a línea neutro de a través de un número complejo. Entonces, como resume la ecuación 5, la tensión línea-línea y línea j no es más que raíz de 3 por e a la j bicestos de la del fasor BIN. Es decir, la magnitud aumenta en raíz de 3 y la fase incrementa en 30 grados. La impedancia en un sistema en delta se puede calcular directamente por la ley de Ohm utilizando el fasor de tensión línea neutro entre la corriente de línea por la impedancia. Eso nos resume la ecuación número 6. ¿Qué pasa en la conexión delta? Si tenemos definidas las corrientes en cada una de las ramas de la delta IA, B, IBC e ICA, podemos calcular los fasores que corresponden a estas magnitudes instantáneas. Aplicando las ecuaciones de Kirchhoff de nodo, podemos calcular las corrientes de línea, y A, y B, y C. En la expresión 8 se presentan la forma instantánea de estas corrientes. En resumen, la corriente de línea y, o el fasor I sub I es igual a raíz de 3 veces E a la menos J y sextos de la corriente o el fasor de la rama IJ. Es decir, las corrientes en la línea son raíz de tres veces más grandes que las corrientes en las ramas de la delta y presentan un desfasaje de 30 grados en retraso. La impedancia de una delta se puede calcular como el cociente entre el fasor de tensión línea a línea y la corriente de rama, dado por la expresión. Número 10, se puede hacer un equivalente entre un sistema delta y un sistema en estrella. Como lo vemos en la expresión 11, la impedancia de una delta es tres veces la impedancia de una estrella. Siempre que estemos hablando de un sistema equilibrado, donde las tres ramas son iguales. De esta forma podemos llegar al concepto de potencia trifásica. La potencia trifásica instantánea, la potencia activa, se sigue calculando como la potencia instantánea de cada una de las fases. Es decir, PDT de es igual a B sub AN por IA más B sub b N por IB más B sub CN por IC. La potencia compleja se calcula como tres veces la potencia compleja en cada una de las fases, es decir, tres veces por el fasor I su N por la el fasor de corriente conjugado I su I. Si lo relacionamos con las magnitudes línea a línea, la S trifásica no es más que raíz de 3 del fasor de tensiones línea a línea, por la corriente de línea conjugada. De la potencia aparente compleja, tenemos que su parte real corresponde a la P, y la parte imaginaria a la Q. Para sistemas balanceados y equilibrados, la potencia compleja se puede calcular, como vemos en la expresión 14, tres veces la potencia compleja del sistema monofásico. Para sistemas de tres hilos, es decir, con neutro aislado, se puede calcular la potencia instantánea como el producto de la tensión línea-línea línea AB por la corriente IA menos el producto de la tensión línea-línea línea BC por la corriente IC. Con esto damos por concluido el repaso de sistemas alternos. Muchas gracias por su atención.